Hola, buscadores. Me han preguntado si en numerología hay algún efecto por el hecho de ser primogénito o segundo hijo o tercera hija, o sea, el orden entre los hermanos y influencia de alguna manera, sobre todo a nivel de numerología, ¿no? Bueno, pues sí, sí, sí, sí, influencian. Solo que su influencia queda limitada al ámbito familiar. Me explico, la influencia que tiene uh, el número uno para el primer hijo, pues está limitada a su actuación con la familia. Por ejemplo, uh, alguien que es primogénito, da igual el número que tenga a nivel de personalidad, puede tener la personalidad número 9 o la número 5 o la que sea, ¿vale? O da igual los números que tenga personales, que tienen que ver con su fecha de nacimiento y con su nombre y apellidos, ¿vale? Pero independientemente de eso, su familia espera que se comporte como un uno en los asuntos familiares, o sea, que sea el que tira adelante, el que tiene la iniciativa, el que manda, el, el primogénito. De ahí viene que antiguamente se le daba, se le llamaba el heredero y se le daba uh, toda la toda la herencia. El segundo, en la Edad Media, el segundo normalmente iba para cura, porque como se quedaba sin nada, no tenía recursos para sobrevivir normalmente y tenía que buscarse la vida. Y una solución fácil era precisamente ponerlo en el clero, ¿no? en un seminario. De todas maneras, uh, el número uno afectaba y afecta a los primogénitos, al primer hijo, ¿no? pero insisto, solo en lo referente a la relación familiar, puesto que esa persona, en el resto de relaciones, en laboral, amorosa, de amistad, pues usará sus propios números personales. Pero, de alguna manera, hay un... No es un, pues, un efecto místico o raro de los números, no, no, no, simplemente que toda la familia espera, ya que es el primer hijo, que se comporte como un uno y por lo tanto él recibe premio, o sea, se le acepta cuando actúa como un uno y en cambio no recibe premio, más bien se le ningunea si actúa como un dos, un tres o lo que sea. Y con respecto al uno, también es válido para el segundo hijo, que se espera que actúe como el número dos, como un número dos. Insisto, aunque él sea, por ejemplo, un número uno personalmente, con la familia esperan que se mueva como un dos, más suave, más introvertido, más amoroso, más femenino, sin ser necesariamente feminidad, ¿vale? Pero más eso, un dos. Y el tres. Es el payaso de la familia, el que tiene que hablar, el que tiene que hacer reír y hacer reír, el que tiene que moverse, aunque sea un cuatro él personalmente, da igual eso. Lo que importa es que en la familia se espera que trabajes ese número y lo manifiestes con ellos. Luego, en tu vida privada, personal, diaria, cada uno usará el propio número, pero la tendencia natural a responder a esas expectativas sigue existiendo. Desde siempre y actualmente sigue existiendo. ¿Es importante tenerlo en cuenta? Bueno, a nivel de relación familiar, sí. ¿A nivel de la vida normal de esa persona? No, no, pero sí con la familia. Y en el programa Pitágoras que, que yo he desarrollado para cálculos numerológicos, la parte de cálculos numerológicos, Seguí las instrucciones de mi maestra Martín Cocatrix y ella pone los uh, alumnos, uh, ay, perdón, los alumnos, los hermanos uh, por el orden que aparecen. Y entonces en el programa también tengo una manera de, de colocarlos, más que nada para recordarlo y si es conveniente, según la persona a la que te viene uh, a hacer una consulta, pues poderle apuntar eso. Si es alguien que ya no tiene relación con su familia o sus padres han muerto y vive solo, etc., no le va a afectar para nada. Por eso no es que sea algo que tengas que explicar por narices a esa persona o que sea muy importante. Pero bueno, si es alguien que sabes que todavía está viviendo con la familia o que se ven muy a menudo o que hay mucha relación, puedes comentárselo. Porque es una influencia más que tiene que ver con la familia, básicamente. Sobre esto no hay ninguna duda, ningún problema, se interpretan los números tal como son, el 1, el 2, el 3, el 4, actualmente ya es más difícil encontrar hijos, cuarto hijo, quinto hijo, sexto hijo, antes sí, sabéis que era fácil que tuvieran un equipo de fútbol, una pareja, o sea, 11 hijos podía pasar, pero hoy día raramente se pasa del segundo y muchas parejas solo tienen uno, entonces ya no hay este tipo de influencia, que se note, no hay nada. Pero los que tengáis, que encontréis cuando consultáis, o vosotros mismos, que tengáis varios hermanos, hay que tener en cuenta algunas cosas en concreto, porque, bueno, lo normal, el, primor, el primogénito, que puede ser tú u otro, o primogénita, da igual, mujer o hombre, ¿vale? Pues uh, digamos que tendrá la necesidad de moverse como un uno, el segundo hijo pues como un 2, el tercer hijo como un 3 y así. No hay, no hay truco, no es difícil, etc. Pero sí que hay que tener en cuenta tanto los abortos que haya habido para contar tu lugar o el lugar de esa persona consultante en el orden de los, de los hijos o los hijos muertos. Por poner un ejemplo, que es el mío, antes que yo nació un hermano, vale, por lo tanto él era el primogénito, era el que se esperaba que fuera el número uno. Luego nací cuatro años más tarde nací yo, con lo cual yo tenía el número dos, ocupaba el, el segundo lugar. Suave, amoroso, doce, cerrado, introvertido, vale. Mi hermano era el jefe, el jefe de la familia de hermanos. Luego nació una hermana. Y en ese momento, mi hermano primero, el primogénito, murió. Bien, después nació otra hermana, o sea que quedamos tres hermanos, un hermano y dos hermanas, que se desplaza el orden. Cuando muere alguien, se desplaza el orden. De manera que yo pasé de tener que mover la energía 2 con la familia, a tener que mover la en la energía 1. y eso me representa un estrés increíble porque de pasar de ser alguien que recibía todas las atenciones y mimos, pasé a tener yo que dar atenciones y mimos a mi hermana que tenía que ser el número 3, pero pasó a ocupar el número 2. y la última hermana que tenía que ser el número 4, pasó a ser el número 3. Con esta hermana tampoco pudimos ver mucho porque a los nueve meses, ocho meses, se murió. O sea que nos quedamos dos hermanos, los dos del medio, un hermano y una hermana, ¿no? Uh, que nos cambiaron totalmente los números. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de interpretarlo. Y luego los abortos cuentan también, solo que es alguien no nacido, pero que desplazan también el número de hermanos. Por lo tanto, en mi caso, que yo sepa, no tuve nunca... Uh, bueno, mi madre no tuvo ningún aborto y por lo tanto no tengo que contarlo. Pero podría ser que antes que yo hubiera un hermano y luego un aborto y luego yo, por ejemplo. Entonces, yo no soy el segundo, aunque fuera el segundo vivo, sino el tercero. Pero que siendo el tercero... ¿eh? resulta que encima se muere el primero, el segundo ya no llega a nacer. tengo que ocupar el número uno siendo el número tres simplemente son detalles que hay que tener en cuenta si vas a interpretar eso pero insisto, yo no le doy demasiada importancia porque el efecto en la vida social es mínimo puede que haya alguien que sí, que sea influenciado por eso, si está muy apegado a la familia, muy dependiente de ella pero en líneas generales solo afecta a la relación con la familia y en el resto no. Creo interesante comentarlo, y ahí lo tenéis, esto es fácil para vosotros, para cualquiera. Si no sabéis qué representa cada número, para eso está el curso de numerología gratuito que tenéis aquí en mi canal, para poder ver lo que significa el número 1, el 2, el 3, y así lo podéis interpretar. Si tenéis dudas, en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.